Presentamos la idea Nada Colectivo con Ana Campillos y un grupo de, de profesionales jóvenes de, de salud mental. El proyecto se llama Locus Convivi, que se inspira al concepto de convivium latino, que, que viene de la palabra convivir, convivere que significa vivir juntos. El proyecto consiste en eh, el crear un espacio de, de seguridad desde, con y para las personas que tienen alguna relación con sufrimiento psíquico y mental. Con eso entendemos un lugar eh, autogestionado, autoconstruido por las mismas personas a las que nos referimos, en el que se utiliza el poder de la eh, creatividad para generar esa sensación de, de seguridad y de bienestar. Muchas veces eh, consideramos que las problemáticas sociales pues, se reflejan en los malestares psíquicos individuales y consideramos que este proyecto de un lugar de seguridad eh, se pueden compartir y se pueden aliviar eh, pues en colectivo. Queremos colaboradores diversos que aporten ideas frescas, ideas locas, eh, a un proyecto que, que trata la salud eh, mental desde una perspectiva divergente.